Ya está, este es el último video que voy a grabar en todo el año, o sea, ya está, literalmente desde mañana 24 de diciembre empieza lo que es el especial de fin de año de Gabriel Olmedo y obviamente ya estoy vestido para la ocasión, para grabar el último que sería la waifu del año, del 31 de enero, así que este es el calendario y la verdad es que estoy con muchas ganas de que vean todos los especiales, espero que lo disfruten, espero que lo disfruten mucho la verdad que... A mí me encantó grabarlo, me encanta grabar la voice del año porque tengo que vestirme de traje, me falta la corbata, pero sí tengo hasta el, el pantaloncito y todo. Estoy descalzo, pero bueno, cosas que pasan. ¿no? Se viene, se viene. ¿eh? Me encanta, me encantan estas fechas. Yo solo. No!